Bueno, ya nos encontramos ahora con Rosa Encinas, referente del Partido Justicialista de la localidad de Salá, para hablar, bueno, sobre esta reunión e invitación que hicieron a muchos vecinos de localidades vecinas también, eh, para poder reunir todo el arco político del partido y el frente de todos. ¿No, Rosa? ¿Cómo está? Muchas gracias por recibirnos. Hola, gracias a ustedes por estar compartiendo con nosotros este hermoso día peronista que estamos celebrando, el Día de la Militancia que fue el 17 de noviembre, lamentablemente no lo pudimos hacer, digo lamentablemente, pero Cristina se hizo un acto en La Plata que muchos compañeros querían acompañarla. Así que por eso lo tuvimos que suspender para hoy 26 de, de noviembre. Eh, no queríamos dejar que pase noviembre, ¿no es cierto? Un día peronista, la militancia, vos sabés que es muy importante para el para partido justicialista, ya que Perón volvió después de 17 años de exilio, eh, volvió a, a, a luchar por nosotros, por la gente necesitada, porque vos sabés que el peronismo es de la gente humilde. Así que muy feliz, muy contenta este hermoso día que nos regala Dios, San José, y que nos estén acompañando referentes de distintos, todos justicialistas, y que estemos todos juntos, unidos y fortalecidos. Hablando entonces de justamente del frente de todo el Partido Justicialista, ¿cómo lo ve y cómo, cómo lo ve también en cuanto a este marco? La, lo que decía, mencionaba la el encuentro con Cristina, ahora este encuentro aquí de, de referentes locales, ¿cómo ve este marco? Y la verdad que muy esperanzada, muy esperanzada porque tenemos que, unas elecciones tenemos que seguir manteniendo a nivel nacional porque ya ten, tuvimos la pandemia amarilla que fue la de Macri y no quiero volver. No quiero volver, no quiero que nuestros hijos, nuestros nietos, vuelvan a sufrir lo que sufrimos. Todos hablamos de inflación, pero nadie dice que es lo que heredamos, ¿no es cierto? Yo no suelo querer hablar de las herencias, porque yo siempre pienso de la acá para adelante. Pero es necesario que sepan que la pandemia amarilla nos hizo mucho daño a todo el país, a toda la Argentina. ¿De qué manera entonces se trabaja o de qué manera se proyecta para poder llegar a un 2023 con éxito? Trabajando todos juntos, todos juntos, limando todas las asperezas, todos no pensamos iguales, ¿no es cierto? Yo soy consciente de que todos no pensamos lo mismo, pero tenemos que limar todas las asperezas para poder llegar unidos y fortalecidos, que, que vamos a ganar, si Dios quiere, porque tenemos que pensar no en nosotros, en nuestros hijos y en nuestros nietos, y en la Argentina, que todo queremos. Y yo también acá en Salada, eh, perdimos por muy poco voto, pero seguimos trabajando. Del 11 de diciembre estamos trabajando, eh, abrimos un estudio que se encarga de gestionar, de canalizar muchas cosas en lo que podemos ayudar al vecino de Salada. Y vamos a seguir trabajando, porque eso es la militancia, eso es el peronismo. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y bienvenidos están en su casa. Gracias. gracias.